¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía de su medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches, siempre nuestro agradecimiento a usted por acompañarnos en cada uno de los programas y nuestros invitados siempre están acá de lujo para poder conversar, para podernos contar también sus experiencias, sus vivencias. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya está listo también desde su lugar para... Eh, ...conversar también con cada uno de nuestros invitados en esta ocasión... ...a nuestra invitada, mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto, como siempre, estar en este programa... ...para acompañarles, para contarles experiencias... ...para también eh, visitar ciertos lugares... ...porque de todo un poco eh, tenemos acá en lo que es escenario. En esta ocasión vamos a conocer acerca de lo que es esta carrera... ...artes plásticas con una joven profesional... ...de nuestro Cantón Catamayo. Alexandra Espinosa nos acompaña en esta ocasión. Bienvenida, Alexandra, a nuestro programa... ...que también es su programa, Escenario. Buenas noches, estimado Leonardo Piedra, eh, Ramiro Narváez... ...muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes este momento... ...y también asimismo de, de mi profesión... Eh, ...que la ciudadanía conozca parte de, de lo que es ese, este proceso. Efectivamente, ese es el propósito de este programa, dar a conocer, ser una ventana para dar a conocer lo que está haciendo de manera especial nuestra gente aquí en Catamayo. Y de todas las personas que quieran unirse, quieran utilizar esta plataforma para proyectarse, para dar a conocer lo que están haciendo en, en pro de la sociedad, de toda la comunidad. Así que esperamos que esta entrevista también sea de mucha motivación, de mucho interés, que sea incentivadora para muchas personas, hombres y mujeres, que nos están viendo. Alexandra, cuéntanos, Alexandra, acerca de tu, de tu carrera, cómo empezó este sueño, a qué edad. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues, eh, esta carrera parte eh, desde hace mucho tiempo, pues cuando era niña sí me gustaba eh, lo que es el dibujo, la pintura, pero eh, me enfocaba un poco más al diseño. Entonces, cuando fue la situación de, de, de escoger mi profesión, uh -huh. entonces tuve que dar pruebas. En ese tiempo, pues, se daban las pruebas de la universidad. Uh -huh. eh, las pre me presenté, pues, a las pruebas y pasé en lo que es la carrera de Artes Plásticas, que se obtiene el título como licenciada en Artes Plásticas, uh -huh. que obtuve una mención en pintura. Entonces, por eso es que ahora eh, yo me dedico muchísimo más al dibujo y a la pintura, que es uh -huh. a, a la enseñanza artística uh -huh. en los chicos. Uh -huh. Eso y pues nada, han sido yeah. un, un recorrido de cuatro años y medio en la, en la profesión, lo que es este, la academia en la universidad. Uh -huh. Y pues he eh, aprendido muchas cosas dentro del arte. Y cuando eras niña, ¿tú recuerdas qué tipo de, de caricaturas, de dibujos, de trazos hacías, lo recuerdas? ¿Qué decía tu mami y tu papi en ese momento? Bueno, la verdad, eh, yo siempre he sido sincera, pues, con, con mi profesión. Eh, no es algo eh, que se podría decir de que tenía un talento tan fuerte dentro del arte. Más bien eh, fue eh, como algo opcional que lo seguí, pero poco a poco me fue gustando. Uh -huh. eh, también era eh, lo que me ha llamado mucho la atención es este, esto del derecho, la política. Uh -huh. Entonces, eh, me gusta, por ejemplo, socializar con la gente, uh -huh. ayudar. Entonces, eh, eh, no, no le podría decir que fue una experiencia así tan eh, de frente con el arte en mi niñez. Entonces, yeah. he, he tenido un proceso de, de todo así. Entonces, tú eres una mujer que, que tuviste eso, algunos uh, caminos, algunos sueños, quizá. Eh, pero de pronto, la, la, la pintura esto de la del arte, de las artes plásticas, como que te agarró más fuerte, quizá en el momento que menos lo esperabas. Así es, así es. Entonces, eh, eh, tuve que seguir esta carrera. Eh, no fue algo tampoco obligatorio, fue algo que también me gustaba, pero pues lo elegí. Estuvo a mi alcance, seguí la universidad y, y después que me gradué, pues eh, tuve la oportunidad de aplicar el arte a sí mismo dentro eh, del ámbito político, en diferentes situaciones allá en, en el lugar donde yo trabajaba. Entonces, ¿Sí? eso me ha servido de mucho hoy en día. Eh, por ejemplo, si nos recuerdas, ¿qué dibujo, qué caricatura, a lo mejor como tú dices, que, que representó quizá en la parte política. ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cómo utilizaste este arte en ese ámbito de la, de la política? Eh, por ejemplo, tengo una obra que realicé, eh, de hecho la presenté hace algún tiempo atrás en la ciudad de Loja, participé en una exposición. Eh, esta obra más o menos eh, se refería a... Estoy en contra del, de la politiquería, ¿ya? Eh, no me gusta yo. Eh, todos hacemos, todas las personas hacemos política. Eh, ya que desde el mismo instante en que yo presento mis ideas a la sociedad, como artista yo ya estoy aplicando la política. Pero odio y detesto la politiquería, ¿sí? Debido a que eh, muchas personas eh, utilizan cargos, eh, y, y hacen a la gente de menos uh -huh. y a veces eh, y por ello es que en ciertos cantones, en ciertas ciudades ha tocado eh, salir y buscar este en otros lugares trabajo. Entonces, esas cosas también lo que es eh, el consumismo, todo eso estuvo dentro de esta obra que fue aplicada a base de, de billetes didácticos. Y, y un personaje, pues, que tenía un inodoro en la, en la cabeza. Entonces, esta, esta obra fue muy, eh, para ciertas personas, fue de mucha atención. Eh, lo cual es, están por, por querérmela comprar, porque aún no la he vendido. Entonces, yo en su tiempo, pues, decía, ¿a quién le va a gustar? Porque era algo, era una... Eh, prácticamente una idea que yo tenía acerca de la politiquería, del consumismo, y yo decía, ¿quién le va a gustar? Pero sí hay personas que les gusta eso, que están también de acuerdo con lo que yo opino. La pintura viene a ser así como la música también, ¿no? Porque tiene su propio lenguaje y algo quiere comunicar. Sí. Al, el artista a través de, de, ya sea de la música, en este caso tuyo, de la pintura, eh, algo quieres decir, ¿no? Y es lo que has hecho a través de, de estas creaciones. Es la, la misma experiencia de uno eh, como persona, eh, en lo personal, pues como artista, eh, de lo que ha vivido, eh, tiende a, a expresar mediante una pintura. Eh, es un lenguaje pues, en el cual eh, nos permite a través del color, del dibujo, de las texturas, nos permite presentar lo, lo que estamos en ese momento sintiendo. Precisamente, Ale, ¿y cómo fue ese tiempo de estudiante, en, especialmente en la universidad, en el asunto de la carrera? ¿Qué <tose> materias pudiste coger? ¿Fue, ¿Es fácil, es difícil esta, esta carrera? ¿Cómo, ¿Cómo es? Cuéntanos. Bueno, esta es una carrera eh, tanto 50% teórica, 50% práctica, uh -huh. Eh, debido a que pues nos daban sociología, este, eh, filosofía, dentro de lo que es teoría del arte. En eh, lo que es práctico, por ejemplo, recibíamos pintura, escultura, tallado, grabado. Entonces, hay diferentes eh, manifestaciones artísticas en las cuales se pues, eh, ha tenido que pasar eh, módulo tras módulo para poder aprobar. Uh -huh. Artes plásticas con artes visuales, ¿tiene alguna relación? ¿Es diferente? Eh, sí, es, es algo muy distinto. Bueno, en la, en la Universidad de la eh, Técnica, me parece que ahí pues les eh, le trabajan lo que es las artes visuales más al, al campo digital en el campo digital, por ejemplo, también en lo que es eh, eh, las obras conceptualistas. Uh -huh. Entonces, eh, más bien trabajan por ese ámbito, por ejemplo, a través de objetos eh, presentados en una galería. Entonces, eh, lo que son las artes plásticas es algo más eh, plasmado en lo que uh -huh. es la pintura, el tallado, uh -huh. va más a, a lo manual. Sí. Cerámica, todo eso, ¿no? Todo ese tipo sí, de, ma de materiales exacto. que tienes. Así ah, pues es. Qué bien. Alexandra, bueno. luego de haber egresado de la carrera, pues ya el soldado va prácticamente al campo de batalla. ¿Cómo fue ese momento? Si nos lo puedes recordar, quizá cuál fue el, el primer trabajo que tuviste, la primera experiencia. Eh, pues eh, yo obtuve el trabajo a los seis meses, más o menos, sí. Eh, para mí era un poco desesperante porque no encontraba trabajo y yo decía y ahora artes plásticas siempre me dijeron por qué seguiste es una carrera que no te, no tiene futuro eh, no te va a dar eh, dinero entonces yo me desesperaba y yo decía pero no yo estudié estudié cuatro años y medio eh, con mi tesis y todo casi los cinco años y no es justo no es justo de que yo me quede aquí sentada y no haga nada. Tengo que buscar. De alguna u otra manera, yo tuve que, que salir, que salir. Entonces, yo decía, donde me pongan, ya sea en la educación, sea en la política, en donde sea, yo siempre voy a, a dar un poco de mi profesión. Entonces, si mm. fue así, a los seis meses, con la bendición de Dios salió este trabajo. Eh, me pusieron eh, como docente del EPJA, no sé si escuchó alguna vez del proyecto EPJA, que era como la alfabetización que se le daba a las personas eh, que no pues no, no recibieron sus estudios primarios. Claro. Entonces eh, yo trabajé pues en, en Ponce Enríquez en diferentes eh, sectores como son Santa Marta, eh, Bellavista, eran lugares muy alejados de, del, del, del centro, uh -huh. entonces me tocó pues eh, ir a veces en moto, a veces en rancheras, uh -huh. entonces tenía que en ese lugar para mí fue un lugar muy peligroso pero tenía mucho miedo pero a la vez soy arriesgada y me tocó, me tocó trabajar y conocí a muchas personas que hasta el día de hoy pues los llevo en mi corazón porque fueron quienes me permitieron desenvolverme como profesional. Uh -huh. Y así, así trabajé como docente, uh -huh. como docente en el EPHA. Qué bien, Alexandra, pues una enriquecedora experiencia, testimonio de vida que hoy de alguna manera estará motivando a muchas personas que a veces por situaciones no nos atrevemos, no nos Arriesgamos, como tú dices, pero vale la pena, siempre vale la pena dar ese paso y luego pues uno se puede ya cosechar lo que se va sembrando, a pesar de que muchas veces eh, el terreno es medio difícil, pero hay que ser arriesgados, como dice Alexandra. Y, de, y también y también como uno de, se desenvuelva, pues también uno debe ser agradecido con las personas que le apoyan, uh -huh. eh, ser eh, sinceros, honestos, humildes. En, en cualquier lugar que uno se encuentre. Debido a eso, yo le agradezco a, a, pues a esta licenciada pues que fue mi jefa, este, Paola Armijos me dio la oportunidad eh, de trabajar ahí en Camilo Ponce Enríquez. Uh -huh. Luego de ser docente, pues me pasaron a coordinadora y así. Entonces, creo que el resultado, lo que uno da, lo mejor de uno, es a lo que le va eh, superando y, y va este, en mejores cargos. Uh -huh. Y eso le ayuda, pues, para después algún emprendimiento. Gracias. Gracias, Leonardo. Y nuestro saludo cordial a quienes nos están viendo, nos eh, escuchan en cualquier parte del mundo a través de lo que es el Internet. Ahora la tecnología nos acerca muchísimo, así que les enviamos un saludo cordial. En Madrid, allá en, en España, pues queremos enviar un saludo cordial. Nos están viendo por ahí la familia. Y yo creo que es, es bueno, ¿no? Esto de poder... Eh, eh, presentar, de poder escuchar, de poder mostrar a nuestra gente de Catamayo, de Loja, de la provincia, del Ecuador, especialmente a nuestros compatriotas que están en otras latitudes y que a través de estos programas pueden ver un ratito, escuchar por un momento a, a su gente, a sus paisanos, a la gente que, que ha quedado acá, en este caso Alexandra, que nos está contando de su actividad, de su trabajo, de sus experiencias, que ciertamente no son, no son fáciles, estos caminos no son fáciles, pero siempre vale la pena. Alexandra, eh, gracias por seguir aquí con nosotros. Eh, bueno, háblanos eh, un poco ya de, de tus exposiciones como artista, quizá en qué momentos, en qué ocasiones has, has estado, en qué momentos ha estado tu arte, ha estado Alexandra a través del arte. Claro, eh, mi estimado Ramiro, pues he eh, expuesto en la ciudad de Loja, Aquí en Catamayo, eh, bueno, en, en la parte eh, fuera de la provincia, lo que es este eh, Malacatos, este, estuve en una exposición que se realizó por las fiestas de allá de, de Malacatos. Eh, eh, en, en Loja, pues, también realicé una, una exposición, exposición, eh, pues, cuando también me gradué. Eh, en lo que es este la puerta de la ciudad, eh, presenté una exposición eh, que tenía como título Ojos de Mujer por el Día de la Mujer. Eh, también aquí en Catamayo, hace algunos años atrás, eh, tuvimos eh, un colectivo que se llamaba Catar. No sé si escuchó de, de eso alguna vez. Eh, también con el grupo eh, hicimos un concurso de body, de body paint en el cual, pues, este una, una artista de Loja obtuvo el primer eh, lugar. Aquí uh -huh. en Catamayo también el compañero, colega Espartaco Abrigo, también obtuvo un, un lugar. Entonces, eh, dentro de esta coordinación, pues, he estado eh, uh -huh. lo que es exposiciones así, eh, en, en concursos, pues, que he participado, pero eh, lamentablemente no, no he ganado, pero he participado. Entonces, en Machala, sí, para el salón de allá de Machala en junio. Entonces, eso, más bueno, claro. me, me he dedicado más a, ahora como docente. Ajá. Claro, tú acabas de decir que no has ganado, eh, pero yo creo, que, yo creo que sí has ganado porque la experiencia <risa> es, es un tesoro, es un tesoro valiosísimo y lo que, lo que tú vas eso ganando. Sí. Claro. Así es. Eh, me queda esta, esta inquietud, ¿cómo es esa, esa, esa parte de, de la pintura, de plasmar tu, tus ideas en, en, en esto de, del cuerpo? Me parece que es, ¿no? Este, este concurso que, que tuviste, que me estabas contando del, del es, body paint. Sí, en, bueno, en Malacatos, cuando ganamos el primer lugar con mi compañera Mónica Flores, ella también es licenciada en artes, eh, bueno, ella tiene una mención en escultura, eh, pero con ella, pues, fuimos a Malacatos y trabajamos con, lo, con accesorios, eh, con pintura, pues, que es específicamente para el cuerpo. Uh -huh. eh, y, pues, eh, acerca de la naturaleza. Todo también depende de, de la temática que uno escoja. Yeah. Pues, hoy en día se, se aplica también lo que son texturas, accesorios. Uh -huh. Entonces, Debido a eso, pues se obtuvo el primer lugar allá en Malacatos. Y cuando se hizo aquí en, en Catamayo, asimismo, eh, artistas también a, aplicaron lo que es accesorios y la pintura en sí. Uh -huh. Muy bien, Ale. Ahora, háblanos de tu galería, que es eh, tu proyecto eh, último, no, o reciente, que lo llevas manejando sí. ya de forma personal. Eh, bueno, es una... Es una decisión también llevar adelante este, este proyecto, este emprendimiento. Eh, quizá tuviste algunas dudas al inicio. ¿Cómo fue eh, el paso que diste para lo que es esta galería? Bueno, pues eh, mi sueño siempre había sido, desde que me gradué, eh, pues eh, trabajar de forma independiente, pero usted sabe que, que es... Siempre hay un, un pero, un obstáculo, y en este caso, en el mío fue lo económico. Ya no, no contaba con, con la cantidad que yo requería para, para colocar una galería o una academia de arte. Pero eh, conforme yo eh, digo, todo pasa por algo, las experiencias, las oportunidades se dan día a día por algo. Entonces... Si no hubiera sido también por esta experiencia, tal vez no me hubiera ido de la, de la misma manera que ahora me va eh, eh, con esa acogida, ¿no? Entonces, esa, esa experiencia en, en ciertos trabajos me ayudaron, pues, a tomar esta decisión. Entonces, eh, un día, pues, eh, eh, lo pensaba y con mi hermano y me dice, te apoyo y, y yo te doy y, y trabaja. Entonces, yo le digo, ya, lo tomo como un préstamo. <risa> Entonces, la verdad fue así, me apoyó y eh, coloqué la galería. Entonces, yo eh, decía, pero bueno, siempre hay la presencia de otras personas que te dicen, no, ¿cómo vas a ponerte ahora? Estamos en pandemia, te va a ir mal, eh, no van a haber estudiantes. Y... Cuando yo tomo una decisión, la tomo, soy demasiado drástica, <risa> digo, para bien, o para, mal. para bien o para mal me arriesgué, entonces digo, no, yo lo hago y punto, y lo voy a hacer de la forma que se debe hacer, con una exposición, con una inauguración, eh, pues estuve con la presencia del del compañero Nixon Granda, eh, que, pues, este, vicealcalde de Loja. Él estuvo presente, me estuvo apoyando, dijo, bueno, Alexandra, si usted quiere que esté presente, pues, ahí estaré. Entonces, eh, le agradezco muchísimo a él por su presencia y, pues, a todos quienes, pues, asistieron ese día. Desde ahí, entonces, eh, fue un paso, yo me sentí muy muy orgullosa de lo que había logrado en ese momento pues tener la galería y después decía y ahora los estudiantes cuando así pero empezaron a inscribirse así algunos imagínense y yo o sea decía en mi mente estaba se van a inscribir se van a inscribir y así ya y así fue y empezaron a inscribirse y, yeah. y poco a poco, pues, el curso dura tres meses para obtener el certificado. Yeah. Y poco a poco, pues, eh, ya eh, he tenido como unos tres más o menos eh, cursos que ya he dado certificado. Y ahora en julio, a finales de julio, ya voy a, a presentar el, el, sería la cuarta exposición donde van uh -huh. a, a recibir un certificado. ¿Y qué es lo que aprenden aquí básicamente los estudiantes? ¿Cuál es el proceso que, de enseñanza que tú tienes? Ya, eh, con los estudiantes, eh, tengo estudiantes de 5 a 11 años, niños, de 5 a 11 años, y de 12 a 18 años. Con ellos, o sea, son dos horarios en los cuales ellos aprenden un mes y medio dibujo lineal y dibujo claro-oscuro. Ellos a, aprenden lo que es la observación de los objetos, entonces a partir de eso ellos van realizando lo que es bodegones, eh, paisaje, todo lo, este, en, el, en esto de la, del carboncillo, a lápiz, a sepias. Entonces van trabajando eh, y conforme se van desenvolviendo, pues en, a partir del mes y medio ya trabajamos lo que es la pintura. Y ahí ya al final, pues ellos salen con dos lienzos eh, pintados, uno que es paisaje y otro que es una temática libre. Uh -huh. Ah, pues claro. qué bien, eh, qué bien, Alexandra. ¿Y esto es para um, toda edad o hay un límite de edad? El no, de, de hecho me escribió una persona pues que ya tenía creo 40 años por ahí y para mí eso no es inconveniente. Pueden ir yo... Eh, les atiendo en la, en la mañana. Este se da para, para las personas adultas es en la mañana. Entonces uh -huh. pueden ir recibir dibujo, pintura, dependiendo pues de lo que en lo que quieran prepararse. Uh -huh. Bueno, así que Leonardo, tranquilo, pues estaba un poco sufrido Leonardo, pero creo que tiene oportunidad también. ¿Qué dice Leonardo? No, es, no, digo, ¿está escuchando? Qué bárbaro. Eh, Ramiro, quería entrar, pero decía que por la edad capaz no, no lo podían aceptar, si ha habido cómo. Entonces, vamos a ver si, si nos inscribimos. Estamos en, estamos nunca, nunca es tarde para aprender. No hay edad. Qué bien, qué bien, qué bien que, que Alexandra haya emprendido. En este emprendimiento, vale la redundancia la palabra, en Catamayo especialmente, ¿no? Y eso es importante. Eh, hay mucho talento en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país, pero que Porque lamentablemente, apoyo, ¿no? eh, sí, exactamente, Ramiro, falta el apoyo económico eh, para poder eh, emprender en, en cualquiera, en cualquier rama en cualquier emprendimiento, pero bueno, ahí está el sacrificio también de, de Alexandra de, de pues meterse de lleno a esto y, y ahí están los frutos, ya poco a poco se van generando y, y eso también da un realce a nuestra ciudad de Catamayo. Así es, en el, en, en el turismo también, que visiten la galería, <risa> que visiten eh, eh, des, desde Machala, desde Guayaquil, tengo eh, personas de, de, de estas ciudades pues que me conocen, tal vez me estén escuchando, que vengan a visitarme, a conocer la galería eh, desde Loja. Igual muchos amigos que tal vez no la conocen, pues vengan a darse una vueltita y, y sean no parte dicho, de, de este lugar. No, no, ¿No nos has dicho todavía el nombre de la galería y el lugar exacto acá en Catamayo? Eh, bueno, en la galería, el, el nombre, pues tiene parte de mi nombre, que es Alex Art. Es Galería Alex Art y está ubicada en la calle Juan Montalvo y 9 de octubre. Eh, queda unos unas dos cuadras del Mercado Central de Catamayo. Ah, pues entonces ahí está la, la, la dirección. Quizá también tienes eh, tu página de... Eh. Tienes eh, también tus redes sociales y es posible que, bueno, sería bueno que también nos des para poder ubicarte por ahí. Sí, en, en mi página de, de la galería, pues es Alex Art, así como, como es mm. el logo, Alex Art. Y pues en mi Facebook personal, que es también donde más publico, es este María Alexandra Espinosa. Uh -huh. Y bueno, y... Sí. Eh... ¿Estás preparando algo especial para los chicos que se toman sus uh, vacaciones? Eh, sí. Ahora, pues, eh, voy a, a... En julio, a finales de julio, pues, terminan el proceso los estudiantes que están de los tres meses. Entonces, he abierto un nuevo horario que es de 3 a 5 de la tarde... Para el curso vacacional que es de julio, entonces ya no voy a abrir el de los tres meses por ahora, por las vacaciones, entonces van a haber cursos vacacionales que son julio y agosto, ¿ya? Yeah. Y de ahí lo abriré en noviembre al, al curso temporal que yo doy a los permanentes. Uh -huh. Así es y cualquier información a mi número que es el 0969 150962 para eh, si desean a lo mejor inscribirse tienen durante esta semana y la siguiente para las inscripciones del curso vacacional. Pues qué bien, entonces, eh, Alexandra, ahí están eh, los datos precisos. Me imagino que el costo también, pues, sean cómodos, ¿no?, en cuanto a matrícula y no sé, todo esto. Sí, bueno, lo, los, los precios eh, de 5 años a 11 está en 30 dólares la mensualidad, pero le viene incluido el material. Y en los jóvenes está en 35 y asimismo le viene incluido el material. Entonces, de eso ya no solo, solo necesitamos la presencia. Claro que sí. sí. Y sí. al final se llevan el, el trabajo realizado y también hay algún sí. certificado, algún documento. Eh, como curso vacacional, sí, haremos un, un pequeño certificado que pues es acerca del dibujo y la pintura que hayan aprendido durante ese mes. Muy bien. Estamos eh, muy contentos, Alexandra, de que nos hayas eh, contado. Que nos hayas abierto las puertas de Galería Alex Arts, pero sobre todo la puerta de, de, lo, de, de tu vida, ¿no? Como, como ser humano, como una joven artista de Catamayo. Y me imagino que, bueno, que tienes muchas motivaciones, muchas inspiraciones. Quisiera que nos digas, quizá una o unas de ellas, ¿cuál es tu mayor inspiración? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te, te da fuerza para seguir adelante? Bueno, yo soy de las personas que tiene a sí mismo sus días buenos, sus días malos. Eh, creo que en el ámbito económico a muchas personas nos ha afectado esto de la pandemia. Pero eh, he tratado de ser fuerte, de emprender en este tiempo. Y mi familia, ellos son mi mayor inspiración mi familia eh, darles lo mejor salir adelante eh, por eh, tengo pues una una se podría decir una meta eh, que más adelante si si pues este continuamos de esta forma eh, con esta acogida con los estudiantes eh, tal vez esto ya ya pase eh, volvamos a, a la normalidad eh, poner una academia de arte pero ya en lo que pueda ver el, el, lo que es la música el teatro eh, así mismo el dibujo la pintura pero ya en grande o sea una, una una academia de arte en sí en general entonces eso es lo que me gustaría y, y, y a ver si pues con, con las ganas que, que tengo poco a poco pues lo, lo iremos logrando Sí, estamos seguros que con todo ese ímpetu que tienes, esas ganas y con lo que has logrado hasta ahora, sabemos que eres una mujer luchadora, una mujer que, que no se queda, que se arriesga y que inspira sobre todo. Hay mucha gente que seguramente viendo esta, esta entrevista se habrá inspirado de ti, de lo que tú haces, de lo que tú sueñas y eso es, el, es importantísimo, es nuestro objetivo aquí en el programa. Queremos agradecerte, agradecerte Alexandra, si tienes algo más quizá en la parte de final, algún mensaje de pronto. Y pues gracias por haber estado acá con, con nosotros en escenario. Gracias a ustedes y asimismo, pues una vez más a la ciudadanía, incentivarle a que, a que siga adelante y que pues eh, nunca estamos, eh, nunca es tarde para aprender que los emprendimientos pues requieren de decisiones, de requiere también pues de, de arriesgarse. Entonces, vamos ahí con todos los ánimos, les invito a que, a que se arriesguen, ¿sí? Y pues, bendiciones a todos y los invito a que visiten Galería Alex Art, no lo olviden, los esperamos. Por supuesto que sí. Gracias, Alexandra Espinosa, licenciada en Artes Plásticas desde Catamayo. Eh, nos ha acompañado en este programa escenario en esta ocasión muchísimas gracias una vez más Alexandra y con ustedes amigos eh, televidentes, gracias también por habernos acompañado, por habernos seguido en esta ocasión, mañana estaremos con otro invitado de lujo a las 18 horas con 35 minutos hora de Ecuador junto a Leonardo Piedra y todo el equipo de producción les agradecemos muchísimo y les decimos que la pasen muy bien esto fue escenario, rostros que dejan rastros, hasta mañana